hacen que se puedan utilizar para consumir cualquier tipo de alimento. Son actos para degustaciones, catering, eventos, ferias o fiestas. También contamos con un pack de cubiertos, en el que se incluye una cuchara, tenedor y cuchillo con una servilleta. Los cubiertos son de color transparente y aptos para chiringuitos, cumpleaños, excursiones...